Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Siempre gozoso de poder compartir la palabra de Dios esta noche también. Son las siete en punto de la noche y queremos comenzar nuestro programa de reflexiones de la Biblia con este servidor, Boris Darwin. Estamos terminando ya los capítulos del libro, estamos casi al último capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos siguiendo la ruta de la vida del apóstol Pablo. Por supuesto, en esta etapa final de la historia de la vida de Pablo, encontramos a Pablo pasando por una situación difícil, va preso hacia Roma. Sabemos que en Roma él murió, o perdón, fue, fue encarcelado allí y allí murió, pero él, en el camino él pasa una situación difícil, a pesar de que les había aconsejado a los marineros y al capitán de que no zarparan. El barco con 276 personas se encontraba a la deriva, comenzó a romperse y finalmente Pablo les dijo que Dios le había revelado que ninguno de ellos iba a morir. Cuando Pablo les anuncia este tipo de, de cosas, estos anuncios que muchas veces algunas personas pueden no creerlo, especialmente en el caso de Pablo, este, de Pablo perdón de los que, que lo acompañaban, este acompañaban. perdonen un segundito, acá tenemos un vos, problema de cruce del horario o del, del programa. No no perdonen aquí, caso? vamos a poner aquí correctamente el audio para que no tengamos ese cruce. De todos modos, estábamos relatando el caso de Pablo y Pablo está ahora con los náufragos en la isla de Malta. Allí el barco se rompió, Dios les había dicho que ellos no iban a a fallecer ninguno de ellos iba a morir y así sucedió muy bien ahora pablo estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba malta pablo está contándole a lucas que escribió este libro y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío o sea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 honraron con muchas, muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Quién es el Dios de Pablo? ¿Te has preguntado alguna vez tú? ¿Por qué Pablo pasa sufrimientos? y En medio de los sufrimientos, Pablo también encuentra la protección de Dios. Los hijos de Dios que son los predicadores, siervos de Dios que se dedican a esta labor de manera completa. Yo no lo hago, pero quiero ser un siervo de Dios predicando su palabra. No lo hago de manera completa, pero aquellos que se dedican, como Pablo y otros apóstoles, que se dedicaban a la predicación a plenitud, no pudieron hacer esta labor de manera fácil, siempre hubo oposición a la verdad de la Palabra de Dios. Esta es una realidad que nosotros nos damos cuenta al leer las Escrituras en todos los casos, no solamente en hechos de los apóstoles, sino también en las historias de muchos otros que pasaron penalidades y sufrimientos muy serios. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de sí mismo, él habla acerca de cómo lo azotaron, lo azotaron perdón, cuántos azotes le dieron, cómo casi lo mataron, le hicieron escapar desde una pared eh, alta en una canasta, etcétera, etcétera. Situaciones muy difíciles. Pero una cosa que dice la palabra de Dios es que Jesús repitió, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan cosas de ustedes mintiendo. Bienaventurados, felices. En el caso de Pablo encontramos aquí, que Dios permite que él sea apresado por causa de la predicación. Pero Dios nunca lo abandonó. Él estaba terminando su labor. Estaba haciendo la labor de Cristo para su tiempo, para su momento. Y esto llevaba un proceso. Y ese proceso era el de sembrar la semilla del Evangelio de Cristo, de su resurrección, de su promesa, de su venida a todos los pueblos que él pudiera. Y a pesar de que estaba preso, que lo llevaban de un principal a otro, de un procónsul a otro, de un rey a otro, y hasta ahora yendo al César, Pablo siempre estaba dando testimonio de Jesús. Cuando le sucede este hecho en Malta, cuando el barco se parte en dos y las tablas se comienzan a romper y el barco comienza a naufragar, Dios le dice a Pablo que él no iba a morir, ni tampoco ninguno de los que estaban en el barco. Era importante confiar en la promesa de Dios, aún en las dificultades. Muchos de nosotros perdemos la fe. Muchos de nosotros perdemos la visión de nuestra fe. Como Moisés, del que hablamos el sábado, que él mantenía su visión como viendo al invisible. O sea, creía en las promesas de un Dios que aparentemente no estaba presente. Pero en los momentos difíciles Dios siempre estuvo presente. Él nunca se aleja de sus hijos que sufren. Ahora en el naufragio, Dios le dice a Pablo, tú estás preso, pero no vas a morir. Finalmente se enteran que están en Malta. Y los lugareños, para protegerlos del frío, hacen una fogata. Y por supuesto, ellos estaban preocupados porque según ellos, como muchos le llaman el karma, no persigue a los que hacen mal. Ahora Pablo se encontraba en la isla y cuando fue a agarrar unas ramas para poder echar eh, más leña al fuego, una serpiente que corría del calor lo mordió en la mano. Entonces los lugareños pensaban como siempre, este que es hijo de Dios, que dice que es hijo de Dios, debe ser realmente un homicida y mira cómo ni siquiera después que, que, que naufraga y por milagro se salva, ahora que se salva una serpiente lo muerde. Y la historia dice que pasaron las horas y los lugareños, por la costumbre que tenían, cuando una serpiente venenosa te muerde, comienzas a hincharte y te mueres envenenado. Y al no suceder eso, ellos comenzaban a esperar que pronto Pablo se podría morir. Pasaron largas horas y Pablo no murió. No le pasó nada. Dios le libró de la muerte del naufragio y ahora le libró de la muerte, de la mordedura de la serpiente. Aunque iba preso, Dios estaba allí. Lo que pasa es que los lugareños comenzaron a decir, cuando vieron que no se murió, comenzaron a decir que él era un dios, porque el veneno de la serpiente no le había hecho nada. Esto, como al comienzo ustedes se acordarán, cuando comenzamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y vimos cómo el Evangelio comenzó a crecer, Dios utilizaba milagros, hechos importantes e impresionantes para llamar la atención, para que la gente viniera a escuchar a Pedro, a Juan y a los discípulos y también a Pablo. Esta no era la excepción. Aquí encontraron a una persona que era, eh, su nombre era Publio, este hombre que tenía muchas propiedades, al enterarse que este hombre estaba allí, llamado Pablo, y los otros náufragos, los llevó a sus propiedades y les dio lugar para dormir. Yo me imagino que la gente que acompañaba a Pablo se preguntaba, ¿por qué son tan buenos con nosotros? ¿Por qué actúan de una manera tan positiva si saben que somos presos? Ahora los presos náufragos eran igual que los soldados náufragos. Eran igual que el centurión náufrago, no había diferencia entre uno y otro. Incluso algunos podían escaparse en la isla, pero no, estaban allí. Y lo más interesante del asunto es que la gente, los lugareños, los trataron bien. Y Publio, que los llevó a su casa, estaba contento de poder ayudar a estos náufragos a tener en su casa. Pero allí Dios hizo algo muy interesante también. Sucedió que el hijo, la hija de él estaba enferma y él la sanó. Pablo la sanó y como se quedaron tres días, mucha gente comenzó a enterarse de que Pablo tenía la capacidad de sanar. Y comenzaron a venir a, a ver a Pablo para ser sanados. Allí Pablo plantó el Evangelio de Jesús. Dios nunca hace las cosas sin un propósito. Dios nunca hace las cosas sin sino tiene una razón por la cual él conduce esas acciones, esos hechos, esos sucesos en la vida de Pablo y también en tu vida. Dios siempre tiene un propósito para las cosas. Él sabe cómo hacer las cosas. Él conoce el futuro de nosotros porque nosotros le hemos pedido a él que nos indague qué es lo que nosotros queremos o qué nos va a pasar en nuestra vida. Y como nosotros le hemos dicho un día, Toma mi vida, Señor, te entrego mi corazón. Toma control de mis decisiones. Dios, que conoce ahora nuestra realidad, Él comienza a conducirnos, a pesar de que nosotros muchas veces nos apartamos del camino, por no hacer su voluntad. Dios nunca te abandona, por más que estés en, en tribulación, por más que estés en desobediencia, por más que estés en camino de maldad, en camino de pecado, Dios no te abandona. Él está allí contigo. Es así que Pablo, en aquella ocasión, dio a conocer el mensaje de Cristo a todos los que estaban en Malta. Si quizás no hubiera sucedido el naufragio, si quizás no hubiera sucedido lo de la serpiente, si quizás no, si no hubiera sucedido la sanidad de la hija de Publio, Posiblemente el evangelio de Cristo no hubiera sido conocido en Malta y posiblemente en Malta era un lugar estratégico para que las comunidades de los alrededores, las otras islas pudieran conocer del amor de Cristo, gracias al evangelio que Pablo había sembrado en esa ocasión, en esa isla. No olvides esto. No importa si estás en tribulación. No importa si vas camino al cadalso que vas camino al sufrimiento o quien sabe camino a la muerte, Dios siempre estará contigo. No olvides eso, no pierdas la esperanza, nunca pierdas la fe. Dios conoce tus caminos, Él sabe tus, sus, sus propósitos y Él tiene cosas buenas para ti. Yo creo en eso, que Él tiene cosas buenas para mí y por eso le sirvo, por eso predico, por eso que ayudo, por eso escoriento, a veces me revelo, porque amo a Cristo y quiero hacerlo mejor por Él. Quiero que todos entiendan la libertad del pecado, que entiendan que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay esperanza. Y creo que eso es todo, eso es todo lo que nosotros deseamos mientras esperamos su venida. Hoy estamos en las disyuntivas de qué gobiernos tendremos, qué situaciones difíciles pasaremos. Mientras estamos en esa tierra, deseamos lo mejor para nosotros y para nuestras familias. Pero si Dios determina lo que Él quiere o lo que Él permite, debe tener un propósito. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿para qué, Señor, permitiste esto en mi comunidad? ¿Para qué permitiste esto en mi vida? Y seguramente Dios tendrá una buena respuesta para ti y también para mí. Ojalá que este mensaje nos ayude a comprender mejor que el amor de Dios no está condicionado a tu comportamiento. El amor de Dios siempre estará contigo por donde quiera que tú vayas. Yo deseo que el Señor te bendiga en esta noche, que el Señor te ayude a comprender más de su voluntad y su cuidado, aún en situaciones dificultosas, en situaciones de sufrimiento. Confía en el Señor. Queremos orar esta noche por la familia Paredes, Hoy murió un amigo mío, hermano mío, Modesto Paredes. Queremos orar por la familia, por Matilde, que está muy apenada por la muerte de sus dos hermanos en este año. Queremos que Dios la bendiga. Queremos orar por Valeria. Queremos orar por la familia de Inés, perdón, que murió hace cuatro o cinco días atrás. Una amiga de mucho tiempo. Queremos orar por todos aquellos que perdieron a sus seres amados, que confíen en que Dios tiene un plan para nosotros, que muy pronto en las nubes de los cielos Él vendrá para resucitar a todos aquellos que escucharon la palabra de Dios y que creyeron en Él. No necesitabas pertenecer a una religión, porque si tú amabas a Jesús en lo poco que conociste, allí Dios te dará su justicia. Es mi deseo esta noche. Vamos a orar. Gracias, Señor porque te hemos conocido. Gracias por tu palabra y enséñanos a, a aprender a depender de ti, a depender de tu voluntad y sobre todo a confiar de que aún en el sufrimiento tú estás al lado de nosotros. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y haz tu voluntad que se cumpla en cada uno de nosotros. Bendice a los que mencionamos hoy y que estamos orando por ellos. Dales paz y seguridad de que un día vendrás a resucitar a tus hijos y los llamarás de la tumba y resucitarán para estar siempre contigo. Te pedimos estos favores, no sin antes pedirte perdón por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que si crees que este mensaje es bueno para alguien, compártelo con tus amigos y que Dios los acompañe a todos. Es nuestro programa de todos los días, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos mañana. Chao, chao.